Lo sé, sientes que el mundo ya no tiene sentido Te ves completamente solo y entonces crees que de esta ya nunca nadie más te podrá salvar Incluso las cosas que antes parecían divertidas ahora son aburridas Nadie te entiende y tampoco deseas agradarle a nadie porque después de todo da igual Nadie te apreciaría como tú realmente te lo mereces Y por último, sientes perderte a ti mismo Y es en esos momentos cuando crees que lo mejor es ponerte fuerte por ti mismo Buscar una salida por ti y para ti porque eso es lo mejor Salir adelante completamente solo Mira, si no hay nadie a tu alrededor que pueda ayudarte, que pueda escucharte y lo único que tú quieres es poder salir de esa tristeza infinita que te invade el alma. Aquí te mencionaré algunos pasos para que puedas salir de una depresión completamente solo o sola. Es importante recalcar que las depresiones no se curan solas, claro que no. Dependen muchísimo de tu disposición y sobre todo de tu deseo por cambiar para bien. Empecemos entonces con los consejos. Consejo número 1 Mantente activo Es recomendable que trates en la medida de lo posible mantenerte activo el mayor tiempo que puedas Es normal que tengas ganas de hacer nada, de quedarte todo el día en la cama Ya que la depresión suele bajar el ánimo de cualquier persona Sin embargo, es necesario que hagas un esfuerzo y te obligues a realizar alguna actividad física Por muy pequeñita que sea Consejo número 2 pensamientos positivos si estás solo es importante que tus pensamientos estén relacionados con la calidad de tus emociones y sobre todo de tus acciones por lo que si tus pensamientos son negativos esto se va a ver reflejado en la manera en la que sientes y sobre todo en la manera en la que actúas trata de que tus pensamientos sean lo más positivos y realistas posibles ya que muchas veces y sobre todo cuando se padece de depresión las personas tendemos a distorsionar tanto la realidad que dejamos de ver lo bueno que tenemos en la vida. Consejo número 3. Duerme lo suficiente. Cuando tenemos malos hábitos de sueño y no dormimos lo suficiente, esto se va a ver reflejado en nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo también. Si lo que quieres es que tu percepción de la vida en general se vuelva mucho más positiva, es muy necesario empezar a trabajar en este aspecto, descansar mejor. Consejo número cuatro, haz ejercicio. El ejercicio parte de hacerte sentir y lucir mejor físicamente, anímicamente también es un gran método para que nuestro organismo y nuestro estado de ánimo mejore enormemente. Debido a que aumenta la producción de algunas hormonas relacionadas por ejemplo con el bienestar y la felicidad como lo es la dopamina. Consejo número 5. Únete a algún grupo social. Si estás solo de manera permanente e incluso de manera temporal, es recomendable que no te aísles. Haz el esfuerzo por conocer a gente nueva. Ya sea únete a algún grupo social, a algún grupo de personas que tengan intereses afines a los tuyos y con quienes puedas entablar o iniciar una amistad. Ten en cuenta que existen grupos de terapia para la depresión, en donde se reúnen personas con tu mismo padecimiento para poder compartir sus vivencias acerca de la misma y ayudarse mutuamente con la ayuda de un profesional, psicólogo o terapeuta. En este tipo de grupos, también puedes comenzar a entablar nuevas amistades. Consejo número 6. Expresa lo que sientes y pide ayuda. El expresar lo que sientes a las personas en las que más confías te va a ayudar muchísimo, aun si no las tienes cerca de ti. Comunícate con ellas para sentir su cercanía y poderte sentir un poquito más comprendido y entendido. Si no tienes personas en las que puedas confiar, puedes optar por conocer a personas nuevas. Si definitivamente llegas a la conclusión de que no hay nadie en quien puedas confiar que te pueda ayudar, no dudes en pedir ayuda psicológica.